Un cordial saludo, a continuación te mostramos el marketing digital que creamos. Tramos el marketing digital que creamos de tu negocio, empezando con una página web, de dominio de Google, en la cual podrás poner los distintos servicios que ofreces y seccionar a los distintos clientes que enfocas tu publicidad, encuestas a los clientes de satisfacción y para saber qué quieren, también los videos explicativos de tus servicios, para que los clientes entiendan con más claridad tus servicios, además, te creamos un canal de YouTube donde tus videos de tus servicios se publican, publicarán públicamente y podrás obtener seguidores o más clientes encontrados en las zonas de búsqueda de YouTube. Por último una cuenta en Google Business donde más clientes podrán acceder a ti, mediante el buscador de Google y buscador de Google Maps, además puedes crear un correo electrónico único con tu cuenta de dominio, aunque nosotros ya te creamos un correo propio desde el principio el cual opera como administrador todas las cuentas de publicidad creadas.